Nosotros arrancamos ya con el primero de nuestros temas aquí en El Central. Hablando de WhatsApp, redes sociales y un video que hoy está mirando toda la Argentina. Exactamente. Bueno, tiene que ver con lo que algo anticipaste. Exactamente, estamos hablando de Brenda Uliarte, quien es la novia de Fernando Zabac Montiel. Ahí estamos viendo eh, en las imágenes sí. cuando es detenida, justamente en este lugar que ella estaba eh, transitando y donde se estaba llevando adelante un operativo en la estación de tren de Palermo. Ahí estamos viendo que está marcada con un círculo, cuando la Policía Federal la detiene. Eh, es una joven de 23 años y que eh, justamente lo que manifiesta la justicia es que Montier, o al menos según una de las hipótesis, no habría actuado solo. Que a lo mejor ha tenido la complicidad de alguien a la hora del ataque contra la vicepresidenta. Y aparte de esto, Sofi también ella había dicho que hacía días que no lo veía. Dos días, por lo menos. Dos días que no lo veía cuando aparentemente, y por obviamente las cámaras y uh -huh. demás también, se registró que ella ese momento, en ese día del eh, atentado, de este intento, ¿no? Sí. De, de, de, de la, del ataque contra, de la... ataque contra Cristina. ¿Ella estaba también ahí? Exactamente. Vamos a ver. Hay dos, eh, dos videos sí. que podríamos decir que son fundamentales para su detención, más allá de lo que está investigando por estas horas a la justicia y que consideran que podría tener una complicidad con su pareja. Primero, este video donde ella dice que no había estado en contacto con él y se la ve muy cercana. Uh. A, eh, ...en el día del ataque a escasos metros de donde se produce este ataque. Sí. no Ese es uno, por un lado. Y por otro, que ella hace un video en su cuenta de Instagram. Ah, un vivo, un un vivo, de, Insta. un vivo sí. de Instagram, muy llamativo, sí. donde eh, ella eh, expresa algunas frases que también llaman la atención... ...como por ejemplo, hablan de, de su relación con él, que dice que no tienen una relación tóxica... Por otro lado hace referencia a el tema político donde habla sí. de la corrupción sí. que no está de acuerdo con, con la corrupción. Que en, no haya corrupción. Que de no ningún haya corrupción lado, exactamente y por otro lado hace referencia a mi ley, uh -huh. sí. Eh, es decir que tiene algunas. Eh, frases que han eh, resonado inclusive... Pero la las... referencia con Miley es que estaba de acuerdo en el pensamiento de... Ah, esto, eso a es claro. ¿Cuál era la referencia Miley? Claro. Que estaba de acuerdo con... Con lo que un, dice con el un pensamiento de Miley, claro. Exactamente, que hace referencia a esto de, de la corrupción. Y también en cuanto al arma que eh, sí. utiliza Fernando Sabac eh, Montiel, también hace referencia como que se trataría de un arma de juguete. A ver... Si les parece, vamos a compartir un fragmento de este vivo que ella mantuvo con eh, sus seguidores. Basta de corrupción. Sea de quien sea, de cualquier bando político, basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea, basta de la corrupción. A ver, yo era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Me entienden? Él tampoco manejaba las mías. Nos íbamos, no éramos tóxicos. Manejando, no, viendo que hacemos, no, no éramos tóxicos. Y lo que dijo mi ley, que los políticos no tendrían que tener más derechos que las personas los civiles, es cierto. Ahí estoy muy de acuerdo con mi ley. El chorro de agua se vio claro. Sí, también tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe? Bueno. Ahí hace referencia a una especie de líquido con el cual, o mejor dicho, que parece impactar a Cristina Fernández. Claro, de porque de hecho ella, ella se toca. Se toca sí. Una de las hipótesis o una de las versiones era que era una especie de aceite que se utiliza para limpiar justamente ese tipo de armas por dentro. La verdad es que tampoco se ve, claro, porque el video tampoco es de tanta calidad. No. Digo el video, los videos, porque son dos o tres ángulos. Eh, ahora, después de esto, esta mujer cerró todas sus redes. Exactamente, lo mismo que hizo eh, Sabaco Montiel. Montiel, porque a las escasas horas de haber ocurrido este atentado, el hombre de 35 años también cerró sus cuentas de diferentes redes sociales que él mantenía, lo mismo pasó con esta, con esta joven, pero sin dudas, eh, fue fundamental también para la detención no? por eso es que inmediatamente la jueza que interviene en este caso eh, envió la solicitud de que ella sea detenida eh, y efectivamente, así su sucedió en la estación de trenes de Palermo. ¿Se le va a tomar declaración? ¿Cómo es el eh, procedimiento de ahora? Ahora en la tarde eh, sí. de, de este lunes se le iba a, a tomar eh, declaración que estimamos que va a pasar lo mismo con, con Montiel que eh, no hicieron lugar a la indagatoria. Sí. Esto es obviamente que por una solicitud de los abogados o defensores. ¿no? O sea, no va General. a declarar, es lo que se cree. Y es lo que se cree que no va a declarar, aunque estuvo eh, el viernes mismo dando declaraciones a la prensa claro. Claro. Eh, a nivel nacional donde ella dice nosotros no somos no pertenecemos a ninguna secta o sea tampoco somos un grupo de terroristas eh, haciendo referencia no a estas acusaciones lo digo entre comillas en donde eh, se habló mucho tanto de su pareja como de ella no eh, y, bueno y estuvo con un grupo de amigos inclusive en ese en un móvil en vivo que se le revisó en una entrevista de un canal de Buenos Aires y hacía referencia a esto no pero si les parece vamos a compartir ahora el momento donde se la ve exactamente cuando se produce el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner Donde se puede observar a través de estas imágenes que ella está muy eh, cercana a este ataque A escasos metros nada más del lugar donde ocurre el mismo Vamos a compartir esas imágenes para que ustedes también puedan observar no ese momento Ahí estamos viendo a Sebastián. Fernando ah, Fernández. Montiel Sí, sí, sí. ¿sí? Y después, posteriormente, vemos ahí, a Cristina, Cristina. que sí. es donde se produce el ataque, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver en la siguiente imagen, donde ya se la puede observar a ella. Vos fíjate que... Ahí estamos, se lo están llevando, estos militantes se lo llevan, se lo llevan a, a, a Fernando. Claro, porque recordemos que fueron ellos quienes inmediatamente eh, lo toman a este sí. hombre. Y ahí estamos viendo, en este circulito, ahí está el pelo, claro, a Brenda sí. Divierte. Algo que también destacan los colegas de Buenos Aires. Sí. Porque ella ha salido en diferentes entrevistas anteriormente haciendo referencia a los planes sociales, sí. estando en contra de esta, de esta metodología. Y también eh, algo que hacen referencia es que cambió su color de pelo en los últimos días. Si tiene que ver con una estrategia o no, eso no se sabe, ¿no? Claro, porque ella lo ve como un cobrizo, ¿no? Hasta un color. Pues claro, y después sana. ahora está rubia. Y ahora más rubia. Eh, ahora Ese está es más rubia. Color. Bueno. Hablamos mucho de Brenda Uriarte, sí. pero vamos a hacer una, una reseña de quién es esta persona, el perfil de esta mujer que apenas tiene 23 años, sí, muy es joven. muy joven, y que vamos a repasar en la siguiente información que hemos preparado. Bueno, tiene ella un... Eh, se Alice. la conoce como Ámbar. Sí, esto aparece en sus redes sociales y es porque vamos a dar cuenta de a qué se dedica también, más allá de que vende copos de, eh, azúcar. de azúcar en el centro porteño, sobre todo a las salidas de los teatros. Decíamos, tiene 23 años, también ella en, tu, en su ideología, o así lo manifestaba, rechazaba los planes sociales, aunque no negó que en alguna ocasión Recibió. ella los recibía. Y esa los es la cobraba? primera entrevista que se ve que aparece, ¿no? Luego sí, del sí, atentado sí. a Cristina que aparece justamente Fernando ¿sí? Sí. dando esta, esta entrevista al canal de Buenos ah, Aires, crónica, crónica y posteriormente aparece ella y después le hacen la, claro, Porque que no le preguntan cuál referencia. era el plan que recibía si se hace referencia a esto, pero dice que no estaba Donde de acuerdo, ella, que es mejor trabajar, claro, ¿no? esa es la frase que ella eh, hace en esa entrevista después en sus redes sociales eh, de acuerdo a lo que se ha investigado sí. y que por estas horas ya está expuesto en el expediente también era que vendía contenido eh, para adultos por eso era su nombre, Ámbar. ¿Mm? Y por otro lado, lo que decíamos, fue detenida en la estación Palermo de tren, eh, allí en San Martín de. que es las imágenes que veíamos recién. Las imágenes que veíamos. Sí. Ahora es importante cómo eh, continúa la investigación y, sobre todo, lo que tiene que ver con el peritaje del celular. De Sabac eh, Montiel, que, que se, enseguida vamos eso fue a estar parte hablando de, más, de eso. Ah, enseguida, hablar, en enseguida de hablamos de eso sí. y también hablamos de otros celulares de amigos de este hombre. De también 35 han sido años, secuestrados para que la Que también investigación. han sido secuestrados y obviamente que todo lo que ella pueda aportar de información, claro. ¿no? Porque, a ver, se presupone que no daría lugar a la indagatoria pero no quiere decir que eso no suceda. Por lo tanto, vamos a estar atentos durante la... ¿Qué significa eso para la gente? ¿Qué, qué significa que no dé que lugar vaya... a la indagatoria? Bueno, primero es que se la cita a declarar, sí. para... porque ella tiene el, su... el uso del de... derecho claro. de dar su testimonio sí. ante los hechos que se la acusan. Sí. Que está acusada de tentativa de homicidio, igual que Montiel. Por lo tanto, es una acusación bastante grave, ¿no? Eh, y en este sentido, los abogados, generalmente, para poder establecer una estrategia es que les recomiendan a sus defendidos que en una primera instancia no den lugar a esta testimonial, a no sea que la misma estrategia sea declarar su inocencia eh, y sea como una parte de una estrategia o que la persona que esté imputada se niegue, se niegue a declarar o que sí dé lugar a la indagatoria. Eso, Eso es su derecho. Es su de derecho, la persona. es Ajá. el derecho. Eso es lo que puede llegar a suceder en las próximas ah, Perfecto. Horas. Gracias, Sofía.